Ahora vamos a, a, a, poner, a hablar un poco más de sistemas, ya que introdujimos los canales iónicos, potenciales de acción, neurotransmisores y sinapsis. <coughs> ya podemos, tenemos todos los el elementos para empezar a hablar de cómo funcionan los sistemas y las patologías asociadas a, a los sistemas al sistema nervioso. Entonces vamos a partir eh, eh, hablando de corteza somatosensorial. Eh, y particularmente eh, el, cómo viajan o, o cómo se organiza el, el viaje de las sensaciones del tacto, la propriocepción, la non y la temperatura hacia la corteza, y cómo eso también está asociado a ciertas patologías. Entonces, en esta segunda parte también tenemos aquí nuestras recomendaciones acerca del sistema eh, nervioso somatosensorial, ¿No? Y los otros sistemas que vamos a ver ahora Y como dije, vamos a ver acerca, eso acerca de estímulos, sus receptores, a ver los mecanoreceptores, los propios los termoreceptores, la vía de comunicación Y algunos tópicos eh, clínicos como el accidente cerebrovascular Y cómo se explica a través de la conectividad que hay en, en este sistema nervioso <coughs> Estímulos y receptores. ¿A qué modalidades, modalidades sensoriales nos referimos eh, y que están mediadas por el sistema somatosensorial? Primero entender que eh, eh, en el caso del sistema somatosensorial, las, eh, las, la sensación de tacto sigue un circuito más o menos eh, como el siguiente. Hay eh, células receptoras, ¿ya? que es, por un lado van las sensaciones de de dolor, temperatura por esta fibra aferente, y por otro lado tenemos otro grupo de fibras que tiene que ver con la percepción somatosensorial, hecha principalmente por un tipo de receptores que se llaman mecanoreceptores, y eso es una neurona que es una neurona de tipo sensorial cuyo cuerpo celular está presente en lo que se llaman los, las, eh, los ganglios de las raíces dorsales del, de la médula espinal y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal eh, y, y básicamente hay dos tractos principales que suben por la médula espinal hacia la base del cerebro y de ahí después hacen otra sinapsis hacia la, hacia la corteza y ese es como el, el, el plan general del, del sistema de percepción sensorial eh, a nivel periférico. ¿ya? Lo interesante es que todos esto, estos ganglios eh, están organizados eh, en, en zonas, es decir, eh, estos ganglios sensorales eh, sensan, eh, o sea, sensoriales ya sea por el lado del dolor o por el lado del tacto, dolor, temperatura o por el lado del tacto, eh, sensan. Eh, distintas regiones, eh, digamos, hay como un mapa, y ese mapa lo llamamos los dermatomas, ¿ya? Que tienen que, y esos dermatomas tienen, hay una denominación anatómica que tiene que ver con los nervios que inervan cada una de esas, de esas partes, y aquí están como los nombres. ¿ya? Ahora, lo interesante de los dermatomas, que hay algunas enfermedades eh, eh, que... Eh, que están asociadas específicamente a infecciones virales de esos dermatomas. Y uno conocido, bueno, no tan, tal vez no tan conocido por ustedes, es eh, la famosa varicela o peste cristal. Eh, como se dice en las redes sociales, eh, ustedes son muy jóvenes para esto, pero en, mis, en mi época eh, de niñez existían eh, algo, lo que se llamaban las fiestas de la peste cristal. ¿ya? La, la varicela, que es el nombre como más, en castellano, más eh, genérico, en, aquí en Chile se llama la peste cristal. Entonces, ¿qué es lo que hacían las mamás en esa época? ¿ya? Si, hay, si un niño tenía peste cristal, lo que hacían era invitar a otros niños a juntarse con él para que se contagiaran. Y así eh, se enfermaban. Era una enfermedad suave, o sea, en el sentido te daba fiebre un par de días, qué sé yo, te salían erupciones en la piel, pero quedaba ok, porque existía la idea de que si la varicela te daba en edad muy avanzada, lo cual es cierto, eh, es muy peligrosa, inclusive puede tener riesgo para la vida de uno. ¿no? Entonces existía esto, aquí era como común. <coughs> Eh, en mi época infantil, juvenil. <risa> y, y bueno, eh, eh, pasaba eso, pero después, eh, con el conocimiento acerca de los virus, se, se determinó que, eh, de, de alguna manera, mecanismos que no están del todo, digamos, claros, pero si a ustedes les interesa, aquí hay un paper, un artículo <risa> que lo pueden revisar, que de alguna manera, eh, Asociado a estos dermatomas en particular, el, el virus del, del, del varicela zoster virus, que es el nombre como en inglés, que está acá, queda habitando o permanece eh, durmiente, por llamarlo de alguna manera, es precisamente en estas ganglios de raíces dorsales. ¿ya? Eh, y hasta que hay alguna situación <coughs> que no se sabe bien. Eh, porque se gatilla que se activa el virus y migra a la zona donde, eh, digamos, eh, inicialmente tuvo su acción, en el caso que fuera peste cristal, y genera una gran respuesta inflamatoria, que con la inflamación eh, produce una estimulación de los, de los receptores del dolor, que a nivel de la membrana pero se produce una reacción inflamatoria con un con una, eh, aumento del volumen celular aumentos, se, se generan pústulas ¿ya? En, la, en la piel y toda esa respuesta inflamatoria exagerada genera dolor y un dolor bastante intenso ya entonces lo característico de esto que a nivel clínico como dije que los dermatomas están asociados a, a una, una zona particular de, digamos, del, de la piel y uno los puede mapear resulta que eh, como esa raíz, eh, ese ganglio de raíz dorsal está infectado por varicela cuando se expresa como zóster, eh, queda precisamente esta erupción ocurre en este dermatoma. En este caso aquí a nivel del pecho ocurre este dermatoma ¿ya? Eh, muy marcado ya, anatómicamente al, a la proyección de esos nervios. Eh, y como pueden ver, hay una erupción en la piel, aquí hay algunas pústulas que se generan, y, y esta es como sería la, la como leve, ¿ya? el problema es cuando tenemos, eh, por ejemplo, cuando tienen que ver con nervios faciales, eh, puede producirse esta inflamación a nivel de la cara y afectar el ojo, ¿ya? y puede generar eh, inclusive ceguera temporal o ceguera definitiva, Sí es muy, sí, muy grave. ¿ya? Eh, y lo, el otro aspecto que tiene en términos de dolor, como es una inflamación permanente, eh, es muy doloroso. Esto, ¿ya? Y, ahora, ¿qué cosas gatillan que se genera esta erupción para la gente que ha tenido va, varicela eh, cuando era chico y se gatilla en tu edad adulta? Bueno, no está muy claro. Pero parece ser que una baja del sistema inmune eh, puede facilitar que surja este virus, ¿ya? ¿Y en qué situaciones se produce baja del sistema inmune? Por ejemplo, estrés. Y yo esto lo puedo hablar por eh, experiencia, porque a mí, cuando yo hice mi doctorado, en la época de la tesis, ¿ya? la parte más interesante cuando le, que iba a presentar la tesis, a mí me dio herpes zóster, ¿ya? Eh, me dio a nivel facial, ¿ya? Eh, si ustedes pueden ver eh, cuando me ven la pantalla completa tengo unas manchas por aquí es precisamente porque me salió a nivel de acá y me tomó el oído ¿ya? entonces yo primero pensé que tenía como dolor de oído ¿ya? y dije que, que es agradable me tomaba un, a, un paracetamol o algo así no se pasaba ¿ya? o se atenuaba muy poco ¿ya? y bueno la terapia de esto lo, lo bueno es que existen existe terapias como para, eh, no para matar el virus, pero sí es eh, muy parecido a lo que pasa con el coronavirus. Eh, a, actualmente que ya hay disponibles eh, antivirales que lo que hacen es interferir con los mecanismos de reproducción del virus. Es decir, no lo matan, pero impiden que se, se pueda replicar. Entonces, eh, en esa época, hace varios años atrás, me recetaron un antiviral. ¿Ya? que ya estaban disponibles, que muchos de esos antivirales, de hecho, el que me dieron a mí, se utilizaba, o sea, bueno, se utiliza, perdón, para la terapia del virus del SIDA. Entonces, una consecuencia positiva del virus del SIDA en la, por la parte de investigación, que se genera, generaron muchos tipos de antivirales que interferían en mecanismos celulares específicos de la reproducción de los virus. ¿Ya? Entonces, eh, los que... Y producto de esa biotecnología, por llamarlo de esa manera, porque eso es, eh, se generaron muchas terapias antivirales. Y una de esas se utiliza para el caso del virus del varicela zoster. ¿ya? Y, y bueno, me mejoré, pero eh, eh, esto trae secuelas de largo plazo. ¿ya? Eh, entonces la secuela de largo plazo que trajo para mí es que yo quedé con dolor neuropático. ¿Qué significa eso? Dolor de nervios. Pero en ciertas, en, en ciertas situaciones, por ejemplo, eh, yo soy sensible al calor extremo y al frío extremo. ¿Ya? O sea, el, el frío extremo hace que nuevamente me duele, especialmente a nivel de la oreja, esos nervios, nervio, o esta, este dermatoma para hacer ocupar uh, más, más el, el lenguaje, con el frío extremo o con calor extremo. ¿Ya? O sea, haces si salgo en un día soleado de con 35 grados a la calle me va a doler acá. O sea, no así que, ¡ah, súper dolor!, pero me molesta. Entonces, es una secuela, digamos, de largo plazo del virus del varicela soster. Bueno, eh, entonces, todos estas, eh, estos receptores eh, del dolor. Eh, como dije al principio, comparten eh, del dolor, de la sensación del tacto, comparten eh, más o menos las mismas vías, es decir, hay neuronas sensoriales y, y, y suben por la médula espinal, pero los podemos separar en, en grupos de, de acuerdo a la modalidad sensorial que sensan. ¿ya? Entonces tenemos por un lado los receptores cutáneos y subcutáneos que son del tipo mecano-receptores, ¿no? de los cuales están todo este grupo de de receptores que tienen que ver con el tacto, ¿ya? algunos tienen que ver con la presión, otros con el tacto súper fino, así otros son los del tipo de, del calor o, o, ter, o térmicos, ¿ya? que tienen que ver con la percepción del frío, del calor. ¿sí? Otros son eh, los non, non perdón, no ciceptores, siempre me confundo, no, no sí receptores que tienen que ver con sensaciones dolorosas, ya sea de, de tipo mecánico, de tipo eh, extremo calor, extremo frío. ¿ya? Y otros son los receptores que hay, en los mecanorreceptores que están en el interior de los músculos, es particularmente el esquelético, que tienen que ver con sensar la tensión de los músculos y que son importantes para determinar la cantidad de fuerza que que uno tiene que aplicar, cuando tienen que aplicar fuerzas sin desgarrar el músculo. ¿ya? Hay receptores que miden el estiramiento de los músculos. Entonces vamos a hacer una rápida revisión de los mecanismos, ya que conocemos un poco cómo funciona la neurona de, de estos tipos de receptores. Y dependiendo, y claro, los receptores están a nivel de, de la piel principalmente, eh, que es nuestra interfase con el mundo exterior, pero... Eh, están como organizados No solamente por el tipo de receptor Sino que por las fibras nerviosas que viajan Entonces hay fibras Que se pueden clasificar eh, Por su Anatomía y por su Velocidad de conducción Entonces eh, nosotros hablamos que eh, Axones que están Mielinizados como esto eh, Son relativamente rápidos Aquí está la velocidad de estos axones ¿ya? Y, y si son grandes son Mielinizados y por ejemplo, <coughs> eh, estos pertenecen a un grupo, ¿ya? que es el, el grupo 1, que son típicos de propios sectores del músculo esquelético, es decir, que tienen que ver con el estiramiento. Después, los otros un poquito más lento, son los mecanorreceptores, que van por este tipo de fibra. Los receptores del dolor van por este, y de temperatura. Eh, y, y de sensaciones de, de picor, como dice aquí, van por este otro tipo de, de, de fibras que no, no tienen mielina. ¿ya? Entonces, como que cada modalidad sensorial viaja por su ruta eh, particular. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los mecanorreceptores cutáneos que están ubicados en, en distintas partes de la piel. ¿ya? Eh, también varían un poco si... Si esa zona de la piel tiene mucho pelo o no, ¿ya? Porque también hay eh, receptores asociados a la base del, del folículo piloso, ¿ya? Y, eh, y tiene una cierta lógica, por ejemplo, aquellos receptores que son más profundos, como los corpúsculos de Pacini, tienen que ver más con presión, en este caso con detector, detección de vibraciones, ¿ya? Los de Ruffini, como dice acá, tienen que ver con la presión profunda, detectar cuando hay presión sobre la piel. Y hay otros que son muy eh, interesantes, que son los corpúsculos de Meissner, ¿ya? que tienen que ver con, eh, con eh, la detección suave, digamos, de, de estímulos muy, eh, muy suaves. Entonces, eh, es, ese nombre a mí me gusta mucho, el nombre en inglés de esa sensación, muy suave, que se llama flutter en inglés. Flutter traducido literalmente, eh, a, al castellano sería como mariposeo. O sea, básicamente es como detectar el aleteo de las alas de mariposa sobre la piel. ¿ya? Entonces, eh, esto, eh, eso está a cargo de estos receptores muy finos eh, que, que están superficiales en el caso de la piel. Pero resulta que, eh, al igual que como vimos con los dermatomas, si ahora lo vemos por cada fibra eh, del sensorial, eh, las fibras que vienen eh, sensoriales como que inervan una cierta zona donde están esos eh, mecanorreceptores o, o, o, o receptores de la sensación del tacto, también. Y eso determina esa zona eh, que está bajo el dominio de una cierta fibra, ¿ya? Se, se, le duele, se le suele denominar un campo receptivo, ¿ya? De la misma, y esto es algo que ustedes van a encontrar en, en todo el sistema nervioso, que por ejemplo, el sistema visual, eh, aquellas eh, células ganglionares del, de la retina, ¿ya? Eh, no inervan toda la retina, sino que inervan una cierta zona del espacio visual. Y eso lo llamaríamos como el campo receptivo de la célula ganglionar que está en la retina. ¿ya? En el caso de la piel, un, una, una fibra sensorial inerva una cierta zona donde hay eso, un tipo particular de receptores y eso lo llamamos eh, campo receptivo. Pero los campos receptivos, como dice esta imagen, no son del mismo tamaño. Por ejemplo, el campo receptivo de los corpúsculos de Meissner, en esos finos que yo dije que tenía que ver con la sensación de flúter, el aleteo fino ya, son muy pequeños, por supuesto. Tiene sentido. Es para la sensación fina del, del tacto. En cambio, los de Pacinetti, que tienen que ver con la presión, digamos, sobre esta zona, son mucho más amplios. Entonces hay distintos eh, puntos. Y, y bueno, obviamente el hecho de que esto es, esto es como el monitor de una pantalla, el hecho de que tengan áreas más grandes hace que su resolución sea menor. Tanto así que si yo pongo todo en el caso del corpúsculo de Pacía acá, si yo me paro aquí en la palma y hago presión eh, a una persona y yo le pregunto y pongo los dedos muy cerca, y yo le digo a la, a la persona que me, que me reporte sin ver lo que estoy haciendo sobre su mano eh, cuántos dedos tengo puestos probablemente no va a poder distinguir cuántos dedos tengo puestos ¿no? va a decir ah hay un solo dedo lo mismo pasa en la espalda también ¿ya? que hay, hay menos receptores del del del, eh, del tacto fino, ¿ya? como del Meissner. Pero los Meissner pueden distinguir eh, perfectamente cuando hay eh, puntos muy cercanos uno al otro porque lo más probable es que caigan dentro de distintos campos receptivos de esos corpúsculos de Mason Entonces nuestro organismo puede censar la diferencia, pero no cuando el campo receptivo es grande. ¿Y cómo funcionan los mecanorreceptores Ya eso vimos un poco en general eh, en la clase pasada, pero eh, por ejemplo hay receptores, que dependen de la, el, el, el eh, que la membrana se deforme o no. Hay otros que tienen proteínas ancladas, por ejemplo, de manera extracelular ¿ya? al citoesqueleto, por el lado externo. Y hay otros que dependen, eh, inclusive están, eh, eh, están relacionadas con un mecanismo de transducción a nivel del intracelular. Por ejemplo, la fosforilación en este caso que genera la deformación de esto, el resorte quiere decir que se está aplicando una tensión, una fuerza, una fuerza ahí en la membrana. Entonces, varios tipos de mecanismos por los cuales eh, en estos receptores, en esta gran familia de receptores, se transduce una deformación de la membrana o una fuerza que está siendo aplicada sobre la membrana, membrana en una respuesta a nivel de los canales iónicos, que es lo que sabemos que finalmente va a variar el potencial de membrana y va a generar esta señal que va a viajar hacia el sistema nervioso. En, eh, con el mismo mecanismo de estos mecanorreceptores, hay receptores de lo que se llama el uso muscular de las fibras musculares que tienen que ver con la, la sensación de propiocepción, es decir, del, la sensación del movimiento y la posición y la postura de uno y su mecanismo, como podrán imaginar tiene que ver precisamente con la deformación entonces aquí está el uso muscular y la fibra nerviosa directa el terminal lo que hace es envolver el uso muscular y si se fijan acá en el esquema, los, estos canales están como anclados por el lado intracelular unos con otros a través del citoesqueleto y obviamente una deformación de la, del uso muscular eh, va a generar una apertura de estos canales y eso va a enviar una señal y, y esto como vimos son fibras rápidas y le va a comunicar rápidamente al sistema nervioso de que hay una deformación en el músculo. ya. Y eso seguramente es producto de algún comando que, eh, que envió el organismo de contracción muscular y eso deforma. Entonces viene como la señal de vuelta, de decir, ah, efectivamente se está produciendo esta contracción muscular y esta deformación que yo estoy queriendo hacer. Hay otro tipo de receptores, que son los termoreceptores, que eh, tienen que ver con la sensación del calor y del frío, y eso son, es una familia de hecho de receptores eh, muy interesante Hay un grupo muy importante de esto que estudia estos receptores. Eh, aquí en la Universidad de Santiago hay dos grupos importantes que, perdón, son tres grupos importantes aquí en Chile que estudian esto, y uno de ellos está aquí en los H de hecho está asociado a los otros dos, y es lo que se llama un núcleo milenio. <coughs> que tengo la suerte de, digamos, de compartir laboratorio con esos colegas, aunque yo no trabajo en esto, trabajo en otras cosas, eh, pero ellos trabajan en este tipo de receptores, ¿ya? Y resulta que los receptores del, eh, de estos, de, de los termoreceptores, que se, es una familia de proteínas que se llaman transient receptor protein o TRP, son canales iónicos, ¿ya? Algunos son de sodio, otros son de calcio. Y resulta que, claro, se activan, como muestra esta escala, esta es una escala de temperatura, entre 0 grados a 60 grados, y <coughs> están como ordenados donde se empiezan a activar. Entonces, por ejemplo, la familia de los TRPA1 se empiezan a activar a partir de 17 grados hacia abajo, los TRMP8, entre 8 y 28, son, son más amplios, eh, los trpb 2 arriba de 52 grados Celsius, es decir, estos tienen que ver directamente con la sensación del, del calor que quema. ¿no? Y eh, como ven aquí, eh, además de eso, lo interesante es que ellos son sensibles a estímulos químicos, que no tienen que ver directamente con la... Eh, directamente con la... Eh, con el, la modalidad sensorial que están sensando Y el más conocido son los TRPV-1, que son sensibles a la capsaicina, que la capsaicina es la sustancia que produce la sensación de ardor en el ají. ¿ya? pues hay un ají ahí, ¿ya? Y hay otros también conocidos que generan una sensación de, eh, de frescura, como la menta, el mentol, ¿ya? que es el agonista que puede activar los TRPV-8. O sea, la sensación de calor no solamente tiene que ver con la temperatura absoluta por la cual estos se activan, sino que uno los puede activar químicamente. Entonces, estos aprovechan, por ejemplo, los famosos parches terapéuticos, ¿verdad? Los parches terapéuticos que lo que generan una sensación de, lo, de calor local, básicamente lo que tienen en, en sus componentes tienen capsaicina ¿ya? y generan la sensación de calor. También hay parches terapéuticos que, que generan la otra sensación, la sensación de frío, para eso pueden tener mentol, por, por ejemplo. Y obviamente no es que ellos agarren un ají y lo muelan, sino que es el, el principio activo que, que genera precisamente la activación de estos receptores. Entonces, esto en general, eh, ah, bueno, hay otro tipo de receptores que son los non-inceptores que son terminaciones todas libres que responden a estímulos intensos, entonces algunos de ellos están mediados eh, por los tipos de receptores del calor que vimos, por ejemplo los térmicos mecánicos, químicos eh, y hay otros que son eh, polimodales, ¿ya? que responden a más de una categoría y aquí hay algo interesante del punto de vista clínico para ustedes <coughs> que eh, a veces la sensación de de dolor patológico de algún órgano eh, se traduce eh, en una sensación no en el órgano en el cual se está produciendo el proceso, por ejemplo, proceso inflamatorio. Y la razón, y eso es lo que se llama el dolor referido. ¿ya? ¿A, qué me, ¿A qué me refiero con, con esto? Resulta que a nivel de la médula eh, la parte como eh, dije, sensorial, como lo mostré en la primera imagen de esta parte de acá. A ver, voy a retroceder un poquito. A retroceder a la primera imagen, que está más claro. Oh, mucho, mucho. ¿Dónde está? Ahí está. Resulta que por un lado, si se fijan, eh, la parte que tiene que ver con sensación de dolor y temperatura, qué sé yo, va y llega a esa sinapse de una misma zona, y la parte sensorial del mecanorreceptor como el tacto llega a la misma zona de la raíz dorsal de los ganglios. Entonces, lo interesante de eso, que qué pasa cuando tenemos una situación que hay una, una parte eh, sensorial que tiene que ver con a, algún daño, por ejemplo, en este caso está mostrando el intestino, y llega a la misma raíz dorsal ¿ya? que llega eh, el... Eh, la sensación de, de, de tacto de una zona particular de la piel. ¿ya? Entonces lo que produce, hay un fenómeno bien curioso que el sistema nervioso se confunde, ¿ya? porque hay un exceso de estimulación a cada producto de la sensación de dolor que viene de este órgano y que llega a la misma raíz. Entonces como que aquí está sobreestimulado. Y el sistema nervioso central se confunde y piensa... De que hay dolor en una parte donde no está el proceso inflamatorio, probablemente tal. Entonces hay algunos eh, dolores referidos que son característicos de cierto tipo de inflamaciones de otros órganos que no son la piel. Por ejemplo, cuando hay dolores de la ureta izquierda, hay dolores... Eh, a ver, es que no me, voy a, me tapa esta cosa del zoom. Ah, acá está. Cuando el dolor de corazón es el típico. Hay dolores del, del, del brazo, un poquito del antebrazo, eh, aquí parte del pecho, parte de aquí abajo del, del pecho, inmediatamente abajo del cuello, un poco por acá atrás también, típicos lugares de dolor referido. Cuando hay problemas de la, eh, la vejiga urinaria o del tracto urinal en particular, eh, bueno, el hombre a nivel del, del, del escroto y del pene, pero también uh, eh, la, la, zona, eh, la zona alrededor del ano del, del, o del trasero y también un poco en las piernas, en la parte posterior. Esos es son ejemplos de lo, dolor referido que no tiene que ver con que en esa zona en particular hay una afección. ¿ya? Eh, el otro, claro, aquí está el, el ureter izquierdo, por ejemplo, o... Aquí está, dice, la próstata derecha. ¿Ya? Entonces, es inter, eh, interesante eso. Debido a que confluyen, por un lado, la sensación de dolor y las sensaciones de tacto o de temperatura o lo que sea, eh, hay, hay interferencia, Como que se cruzan los cables, decirlo en la, en la jerga como más popular. ¿ya? Y eso genera esto que se llama el dolor referido. Precisamente porque a nivel de la médula, aquí no podemos distinguir eh, que esta sola excitación que llega sobre el mismo tipo de neurona, eh, se debe principalmente a que tiene que ver con dolor de otro órgano, que no es de donde viene la parte sensorial. Pero tu cerebro lo interpreta como que la señal viniera de allá. Mira. Un poquito de anatomía, ¿ya? ¿qué es lo que pasa para arriba con estas señales? Entonces hay que un poquito de... de Anatomía de la médula espinal. Aquí está la raíz dorsal, digamos, que la parte sensorial. Aquí está la parte ventral, que tiene que ver con los músculos. ¿ya? Y a nivel de la médula, ya <coughs> puedo distinguir que hay eh, una vía que es la columna eh, dorsal, que se llama eh, el, el, el lemnisco medial. Que está dividido en dos partes, el fasciculus cuneatus, que está aquí en azul oscuro, que es más cervical más, y la parte superior del tronco, y graciles, que es más la parte lumbar inferior, de donde, eh, digamos, colecta esta fibra, estos dermatomas, tiene que ver con esas dos zonas. Entonces, en el caso de, eh, del tacto, la presión, la vibración y la propia excepción, eh, eh, Va más por el. Eh, eh, a ver, no está malo. aquí. Ah, claro. Si estamos. Eh, si el estímulo es superior, es decir, de la, de la cintura hacia arriba, entra uh, a la raíz dorsal y el fasciculus cuneatus. A ver, ¿dónde está fasciculus cuneatus? Ahí Fasciculus cuneatus, que es esta parte de acá, que sería esta de acá. Todo lo que es eh, percepción del debido a las células de Merkel, de Ruffini, qué sé yo, y la presión y la vibración con los Pacini entra la raíz dorsal al fascículos cuneados. Pero cuando las sensaciones vienen de las eh, de las extremidades inferiores, estas mismas sensaciones que acabamos de eh, a nivel de la parte inferior del tronco va por el fascículos gracilis, por ahí van esa fibra en particular. Entonces son como dos eh, tractos que van eh, de manera paralela eh, subiendo por la médula espinal, dependiendo si la, la parte sensorial o de, eh, sensorial tiene que ver con la parte superior del tronco o inferior del tronco. Y lo interesante es que al nivel del, del bulbo raquídeo, se produce un cruce de las fibras, ya las fibras que son de un lado hacen sinapsis con eh, eh, otras eh, neuronas acá y se pasan al otro lado, ¿ya? entonces los estímulos que venían de la derecha se pasan al lado izquierdo a nivel del bulbo raquídeo y de ahí siguen y hacen sinapsis a nivel eh, eh, está el Tálamo, claro, el, a nivel del tálamo Y después llegan a la corteza somatosensorial eh, A nivel del cerebro Entonces, eh, ¿por qué le menciono esto? ¿Qué tiene interesante esto Que eh, ustedes sabrán que Cuando se producen accidentes cerebrovascular O es decir, un infarto cerebral Para decirlo de manera más genérica eh, Habitualmente lo que pasa es que eh, Los pacientes Uh, puede producirse una parálisis o un dolor en, el, en la parte del cuerpo opuesta. ¿ya? Y es precisamente porque si yo eh, destruyo fibras a este lado, eh, esas corresponden a la representación sensorial de la línea media del lado contralateral, ¿ya? Lado contra la, no el lado ipsilateral. ¿ya? Y hay, básicamente podemos decir que hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Están los tipos que se llama el más común, el accidente cerebrovascular, el tipo isquémico, es decir, que es un bloqueo de los vasos que están en alguna zona del cerebro. ¿ya? Y los otros son eh, de tipo hemorrágico, que son menos frecuentes, que, que causados por la rotura de un vaso. Y obviamente hay de dos tipos, uno que tiene que ver con intracerebral y otro sobre las membranas eh, que rodean al cerebro, que son con las menos frecuencias. Es interesante que los que son, eh, digamos, intracerebral, eh, pueden generar eh, esta situación de una parálisis eh, en la parte contralateral del organismo o una pérdida de sensibilidad en la parte contralateral, porque la representación contralateral del, del cuerpo eh, eh, está en el hemisferio opuesto, ¿ya? Como acabamos de ver, porque hay, a nivel del bulbo requido hay un cruce de fibras. Las de un lado pasan para el otro. Y bueno, ¿y cómo es representado el, el, el cuerpo? Y aquí hay una figura que ustedes han visto muchas veces, que es que si mapeamos el, el campo receptivo, que recuerden, es la zona que está representada o inervada por. Eh, ciertos grupos de, de neuronas sensoriales no, no todas las neuronas sensoriales digamos están representadas de la misma manera en términos de su respuesta a nivel eh, del cerebro ¿no? y lo que representa este, esta, este dibujo es algo que se llama el homúnculo sensorial que lo que está representando es qué en qué importancia en términos de topología en términos de cuánta superficie en la corteza somatosensorial está representada cierta zona del cuerpo. Y como pueden ver, hay una gran representación de la boca, de la lengua y de las manos, principalmente a nivel de lo que es la el mapa que hay en la corteza somatosensorial. ¿Ya? La corteza somatosensorial a nivel de cerebro ocupa es una franja lateral superior que tenemos corteza somatosensorial primaria y secundaria, que tiene que ver directamente con, la, eh, con las eh, sensaciones eh, del, del tacto, también eh, la representación de los mecanos, por ende, la representación de los ¿ya? Y eh, si nosotros eh, eh, eh, eh, si se hace un mapeo, digamos, este es el homúnculo sensorial, pero si lo representa estrictamente en, en términos de la superficie de eh, la corteza somatosensorial, ustedes van a ver que, aquí, que hay zonas eh, muy grandes representando todo lo que es las manos, lo, lo, los pies, eh, por ejemplo, y los pies y los genitales están pocamente representados acá pero aquí está la cara, eh, la, la, la barbilla, digamos, la, eh, los labios, que son zonas más grandes, eh, que están siendo representadas topológicamente más grandes eh, que el resto de la, de, del mapa que podemos trazar de los receptores que están en nuestro cuerpo. Y eso, es la manera exagerada de presentarlo es a través de esto que se llama el homúnculo sensorial.